Hola, hola, buenas a todos. Aquí soy comentando Un día sobre la taberna. Y hoy venimos a Total War Warhammer 2. Una batalla online. A una batalla online. Una de nuestras primeras batallas online. Que vamos a ver cómo sale. Tenemos confianza, esperanza, ¿vale? Llevamos una lista de orcos. Eh, vale, este es mal sitio para colocarnos. Vamos a ponernos aquí en el bosque. Vale, más o menos abiertos. Me gusta, estamos contra. Eh, un ejército de elfos oscuros que es la primera vez que me enfrento a elfos oscuros, si no me equivoco fuera de campaña fuera de todo, vale, vamos a poner a los goblins aquí en este bosque, vale uy, campeón va, va con prisa el hombrecillo vale, y vamos a meter aquí al chamán todo esto lo vamos a meter en una lista, todo esto lo vamos a meter en una lista, y vamos a meter a Orgrim y el hierro, Gringor, or Green es el enano. Perdón, la tensión del momento, los nervios, vale, todo esto en una lista. Ok, y vamos, todos juntos. Esto fijado, esto fijado también. Vale, iniciar. Vale, nosotros vamos para adelante sin miedo alguno. Vale, aquí. El grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6... Vale, el 6 aquí, el 4 aquí ¿Tiene artillería de algún tipo? No, pero tiene cosas voladoras y eso no me gusta nada Vale, vamos a colocarnos por aquí ¿Por qué se retrasa? Dime que lo pillo No Qué mala leche. Claro, me va a hacer gastar una cantidad de proyectiles curiosa. Vale, 5 aquí. El 6 aquí. Perfecto. Claro, yo ya he tirado como dos o tres descargas. Vale, y estos están aquí puestos en el bosque. Pero si no me equivoco, están en acechar. Vale, miedo, le tengo un poquito a esa caballería Voy a ir con esto por delante uh. Buah, no me ha hecho tanto como yo pensaba Vale Vale Vale ¿Esto qué es? Hermanos de matanza Vale, él se está abriendo Va a querer seguir a un costado Bueno, no sé No estamos jugando mal dentro de lo que cabe Vamos a aguantar aquí Ah, vale, es que hasta que no Entremos en combate No vamos a poder Lanzar Los Vale, está bien Esos disparos, venga Nada, vamos a ir a tope. Nada, vamos a ir hacia adelante y ya está. El grupo 2 también, el grupo 3 por aquí. Vale, el 4, el 5 y el 6. Me está dando la vuelta con estas dos mantícolas. Que yo creo que los vamos a sufrir. Vale. Vale, vale, vamos a pillar a ver si podemos las hermanas de batalla, que eso está bien Vale, por aquí detrás vamos a meter esto de aquí Las mantícolas miedo me dan, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vale, esto aquí, esto está bien, perfecto Podemos tirar esto, sí Aquí está bien Vale, vale, vale, vale, vale ¿Dónde está Gringor? Venga, ahí Es posible, funciona Esto está dislocado ya Uah, Vale, sí, porque nos estamos pegando con todo el mundo Vale Ok, aquí detrás, aquí detrás, aquí detrás. Eh, eh, eh. Vale, ¿podemos? Sí o no? Venga. Dios, nos ha afectado mucho. Vale, vale, vale, vale, venga. Dale ese daño ahí. Eso es. Te quiero ahí efectivo, fuerte, potente. Ese lado lo hemos vencido Está muy bien Vale, aquí parece que también hemos vencido Vamos a hacer los caballeros gélidos Vamos a hacer daño ahí, perfecto Gringor A ella ha salido volando Vale, vamos a pillar a los hermanos de matanza Ok Uf, hemos perdido mucha fuerza aquí en ese lado, eh Dos, uno Ah. ¡Ey! ¿Cómo? Uh, derrota ajustada. Falta poco, pero las superiores tácticas del enemigo han acabado doblegando tu ejército. No sé en qué momento se nos ha ido la batalla. No sé, nos ha desmoralizado mucho. Es una lástima, no lo habíamos planteado mal, pero bueno. Brujos de fuego letal. Dios. Es que ni idea, hasta ni la hemos visto entrar. Caballeros gélidos está bien. Saetas oscuras, hermanas de matanza. Tampoco tenía mucha... Mucha cosa esta mujer Dentro de lo que cabe Yo creo que no lo hemos hecho mal Las asignaciones han estado decentes Y, y, y, y por ahí ha ido No sé, ha estado ajustada Dentro de lo que cabe Porque así En puntos 600, el troll ¿Qué tal ha ido? 564 Entraba ahí en el centro, No lo hemos dejado un poquito abandonado Pero bueno, también era su función Gringo ha hecho un montón De daño, más que ella bueno Claro, sus saetas han estado muy bien Bueno, lástima, no sé No sé, no sé Ha sido, pienso que ha sido una batalla decente Nos queda mucho camino por hacer, mucho para aprender y, y no sé, ir adaptándonos poco a poco Está bien, está bien me parece, me parece un buen inicio o una buena batalla A pesar de que hemos perdido, me parece una buena batalla Para que quede aquí en el canal Y ir, bueno, entre comillas, registrando nuestros progresos Es que esta de orcos no ha he hecho nada No lo sé Bueno, eh, vosotros que seguramente sepáis más Dejadme en los comentarios eh, fallos O cosas que he hecho mal O cosas que podría haber hecho mejor a lo mejor el uso del, del chamán goblin no ha estado del todo bien, porque ni he usado correctamente las miradas, ni... Bueno, los hechizos sí que han estado bien usados dentro de lo que cabe. El de picores molestos y el otro para reducir el daño que recibíamos. No lo sé, detalles. Los, las bolas o los, los fanáticos de las bolas tampoco han estado mal... No lo sé, los arcos han hecho muy poco daño No sé si toda esta gente va escudada A lo mejor el fallo ha sido eso, que vale la pena quitarse los arcos Y meterse cualquier otra cosa A pesar de que tenemos ataques envenenados No lo sé, lo vamos a dejar por aquí vamos a, Va a quedar en el canal Y lo dicho, comentadme eh, Cualquier ajuste que queréis vosotros O alguna recomendación que me daréis para Continuar mejorando En las batallas online de Total War, que están siendo un calvario O sea, la gente me pasa por encima muy fuertemente Esta que más o menos ha quedado ajustada